Ahora contando con la presencia del concejal de Telde, ¿qué tal? ¿Cómo ves la feria? Pues muy bien, la verdad que creo que las expectativas se han cumplido con creces. Felicitar sobre todo al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria Sanitaria y a la Consejería de Servicios Sociales y sobre todo pues al consejero, ¿no? José, Mi, por todo el trabajo que se ha hecho y a Antonio Hernández Lobo también, que sé que participa de una manera... Eh, intensiva en estos temas, nosotros desde el Observatorio de la Accesibilidad, en el que tengo el, el placer de participar, pues hemos estado desde hace mucho tiempo eh, viendo cómo se iba a desarrollar la feria y al final, bueno, ya durante estos días estamos viendo que es una realidad y que por lo que se ve, pues con notable éxito.